Esto ha sido un fin de semana largo, pero tenemos tiempito para escuchar al evangelista. 45 minutos. see over there. 45 minutos, hijo. Dáselo. Para mí es un placer presentar al predicador de la ocasión. Saludos, Angie Amén. Gloria al Señor. Alabado. Luis García. Ahí está. Vamos, dáselo fuerte al que se lo merece. Vamos, dáselo fuerte al que se lo merece. Es que es digno de toda alabanza y toda gloria Estando yo en Haití Frente de 5 mil haitianos Para la gloria de Dios Yo veía que los haitianos No dejaban de aplaudir por 10 minutos Y yo decía ¿Qué está pasando aquí? Me acerqué a donde el pastor y le pregunté Pastor, ¿Por qué ellos están aplaudiendo tanto? Y él me dijo Porque ellos aplauden Porque viven agradecidos de lo que Dios hizo sobre ellos Aplaude hasta que te pique la mano. Hasta que te pique la mano. Qué privilegio. Y qué honor poder estar aquí. Pueden tomar asiento. Gracias, gracias al pastor Luisiano. Gracias al pastor Luisiano y a su familia por ser el puente de nosotros poder estar nuevamente en este lugar. Hace ocho años yo pasé por aquí Estaba flaquito y ahora expandí territorio <risa> Gracias al pastor Roger también por permitirnos Predicar la palabra de Dios en este lugar Y a su hijo que también fueron los puentes De nosotros poder estar hoy en este lugar ¿Eh, ¿Cuántos están preparados para recibir palabra de Dios? ¿Cuántos están preparados para recibir palabra de Dios? Vamos a lo que vinimos Primera de Samuel capítulo 17 Verso 16 Primera de Samuel Capítulo 17 Verso 16 Otra vez David Goliat No, no, no, no Para la gloria de Dios Dios me dio el privilegio de graduarme En la universidad teológica Y nos enseñaron la buena Homilética de poder profundizar en cada Verso Permíteme sacarle más tela la historia de David y Que cada rato se predica Quiero predicar aún más todavía de esto Primera de Samuel capítulo 17 Verso 16 cuando usted lo tenga Por favor dígame un amén Si no lo tiene pida misericordia Y dice así la palabra de Dios A la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La iglesia que va a aparecer ¿Lo dice? Y sí. pues aquel filisteo por la mañana y en la tarde, presentándose por 40 días y 40 noches. Déjame leer ese verso nuevamente. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, presentándose por 40 días. Y la iglesia dice, ¿y 40? Noche. Padre, gracias por esta gran oportunidad. Te pido que tú nos ayudes a salir de nuestra cuarentena. Que tú nos ayudes Señor presentarnos Señor Padre que seas tú Señor Padre obrando sobre cada mente cada corazón Restaura levanta bautiza Señor y yo me encargaré de darte toda gloria y toda honra Porque solamente tú te la mereces en el nombre tuyo Jesús amén amén y amén Tome asiento por favor toque a cuatro personas a cuatro cuatro personas y dígale pasa tu cuarentena Dile, dile, dile cuatro personas, cuatro pasa tu cuarentena, pasa tu cuarentena, todos nosotros vivimos hace años una cuarentena, todos tuvimos que atravesar una cuarentena, sin embargo tuvimos que aprender cosas dentro de esta cuarentena, la cuarentena no podemos mirarla negativa sino positivamente todos nosotros tuvimos que hacer algo Dentro de esta cuarentena Déjame explicarte La cuarentena saca lo mejor de ti Déjame repetirlo otra vez La cuarentena saca lo mejor de ti No, no fue porque pasó la cuarentena Es que yo pude entender Que yo era un buen chef A mi esposa yo le dije Esposita no tiene que cocinar Tranquilo Dentro de la cuarentena yo aprendí a hacer unos platos espectaculares, mira yo tostaba el pan, lo ponía de pie, ponía unos palitos, la carne así le tiraba algo y así, así todo Dentro de la cuarentena los matrimonios pudieron entender y comprender cuán valioso era su matrimonio Dentro de la cuarentena Los padres pudieron compartir más con los hijos Dentro de la cuarentena Los esposos que no se, veían, no se veían desde las 6 de la mañana Porque se iban a trabajar hasta las 6 de la tarde Ahora estaban conviviendo Ahora podían entenderse aún más todavía Porque dentro de la cuarentena Tú aprendes y te mordes la cuarentena saca lo mejor de ti Alguien diga conmigo la cuarentena saca lo mejor de mí Ah pero si lo va a decir así mejor no lo diga Diga conmigo la cuarentena sacó lo mejor de mí eh, Déjame explicarle, déjame explicarte Dentro de la cuarentena hubieron muchas personas Que se quedaron sin trabajo, levántame la mano Nos quedamos sin trabajo Mi esposa se quedó sin trabajo La decidieron. Pero dentro de la cuarentena Nos dimos cuenta de que somos capaces ¿Sabes lo que hicimos? Mi esposa comenzó a vender comida Y mi esposa en un día 250 dólares Levantándose temprano Yéndose al trabajo, escuchando un jefe, escuchando termina esto, al esto hasta las 6 de la tarde 250 dólares en una semana porque en Puerto Rico se paga a 8 dólares el mínimo en aquel tiempo Ahora cuando vino la pandemia y mi esposa comenzó a cocinar, cocinar y se hacía en un día 200 dólares no usted no entendió La pandemia hizo que nosotros pudiéramos salir De nuestras formas de conform Hay veces que la, la cuarentena te va a salir de, Te va a sacar de tu zona de conform Y yo quiero decirte algo Hoy tú puedes mirar atrás y decir Año 2019 ya te pasé Hoy estoy de pie Me quisiste detener pero pasé mi cuarentena Alguien que lo aplauda fuerte Por favor Preguntaba yo, pastor. Y yo decía: ¿por qué el número 40 aparece tanto en la Biblia? No 39, no 41, 40. Como estudiante de comencé a buscar y buscar, y me di cuenta de algo: Noé estuvo en el arca por 40 días de diluvio. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen algo conmigo. Cuando Dios te manda a hacer algo es porque él sabe lo que está haciendo Dios no te va a mandar a construir un arca por pura casualidad Él te va a mandar a construir un arca porque tú vas a ir por encima de la tempestad Déjame explicarle esto, déjame explicarle esto por favor Hace unos años atrás salió una película de un barco ¿Se acuerda la película? Sí, sí, sí, sí, sí, Titanic el barco que todo el mundo habla pero sin embargo la historia dice que el dueño del Titanic dijo que ni el mismo Dios podía hundir ese barco mire qué cosa Dios no tuvo que hundir ese barco un simple hielo hizo que ese barco se fuera abajo pero cuando el mío construye El mío es el duro Todo el mundo diga conmigo El mío es el duro Por favor todo el mundo conmigo El mío es el duro El mío construye un arca de madera Ay, ay, ay Un arca de madera es el mejor arquitecto ¿Y sabe qué? Pues pudo venir lluvia Pudo venir hielito Pudo venir lo que sea Y ese arca fue por encima de todo Porque cuando Dios te manda a construir algo Tú vas por encima de las tempestades Por encima del diluvio Por encima de la tormenta Alguien debería de aplaudir fuerte al rey de reyes Dentro de la cuarentena Va a venir diluvios Dentro de la cuarentena Te va a llegar la tormenta, Pero te traigo noticias Dios te manda A construir un arca Y se llama la fe La fe hace que Donde otros se ahogan Tú sobrevives La fe hace Que donde otro dice Que tú estás loco Tú construyes Donde otro dice que tú no puedes Dios te hace flotar Hay gente que no creen en tu ministerio No creen en tu trabajo No creen en ti Te traigo noticias Que caiga toda esa lluvia Porque esa lluvia te va a ayudar A elevarte al próximo nivel 40 días lloviendo Y mi pregunta es Señor, ¿por qué? Gracias por tener visión. Démelo un aplauso. ¿Por qué 40? Moisés. Moisés duró 40 años en el desierto. Cuando podía cruzar a la tierra prometida caminando en cuatro y en cinco días. Pero duraron 40 años en el desierto ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se acostumbra A su desierto Hasta hoy llegó Hasta hoy llegó tu desierto Hasta hoy Tu desierto no es para que usted se quede El desierto es para que usted camine Por encima de él ah. Tu desierto no te verá morir Tu desierto no es para que usted Se quede todo el tiempo El desierto es Para que usted haga campamento Y siga caminando Tu destino no es el desierto Tu destino es la tierra prometida Y yo tengo que decirle algo a esta iglesia Y yo no sé por qué Dios me está inquietando A decirle esto Hace ocho años aproximadamente yo estuve Predicando en este mismo altar y estuve Delante de unas multitudes también así Como ustedes esta iglesia para la gloria De Dios nunca se ha vaciado y en aquel Tiempo yo no lo dije pero Dios me está Inquietando decir esto prepárese porque Llegó la temporada de entrada a la tierra Prometida Ustedes hicieron campamento aquí, están una temporada aquí, pero dice el Señor, llegó de la temporada de ver cosas mayores. Yo no sé lo que está pasando, pero yo lo único que sé es que estoy viendo un templo nuevo. Yo no he hablado con nadie, yo lo único que sé es que Luisiano me... Mira la Biblia te toca predicar el domingo nada más Pero yo lo único que yo sé es que el Dios que yo predico me está diciendo Que le diga a la iglesia prepárese para la otra tierra Ya pasaron su cuarentena Fue un momento de aprendizaje, los desiertos no es malo hay gente pastor que ve los desiertos Como algo endemoniático No En los desiertos es donde la ropa Crece con la gente ay, ay, ay. En los desiertos es donde tú ves los milagros Maná cayendo del cielo En los desiertos es donde tú ves Columna de nube y columna de fuego En el desierto es donde tú celebras fiesta En el desierto es donde tú ves la gloria de Dios en el desierto. Temporadas. Temporadas. Estamos pasando por el desierto. Pero son solamente una cuarentena. Alguien diga conmigo, pasó mi cuarentena. Ay, ay, ay. La cuarentena tiene que pasar. Me preguntaba yo y yo decía, ¿qué significa el número 40? Para los que han estudiado y los que saben de esto Escuchen esto Los que están apuntando apunten Cada uno de los números Tiene un significado Se llama la numerología hebrea. El número 7 significa Perfección El número 6 significa El número de hombre Ahora el número 4 también tiene un significado el 4 significa puerta y el 0 Significa nuevo comienzo cuando tú lo Unes los dos significa es una puerta a un Nuevo comienzo déjame explicarte algo Iglesia el desierto que tú estás atravesando La cuarentena que tú estás atravesando Es porque es una puerta a un nuevo comienzo Hay un nuevo comienzo para tu vida Ay yo estoy hablando con dos o tres en este lugar Que van a entrar por esa puerta que es un nuevo comienzo Esa puerta que es un nuevo comienzo ver si estoy Yo he aprendido algo He aprendido que hay puertas que tú tocas Hay puertas que tú abres con la mano Pero también hay puertas que se abren solas ¿Cuántos han ido a Wallman? ¿Cuántos han ido a Walgreens? O a uno de estos lugares que tú caminas Y las puertas se abren solas Ahora permítame decirte algo Arriba de esa puerta hay un sensor que identifica que tú vas a entrar y se abre sola Yo tengo que decirle algo a la iglesia En el cielo también hay un sensor Se llama el Espíritu Santo Y ha visto que tú has pasado en tu cuarentena Ha visto que tú has pasado por tus desiertos y tu tormenta Y esa puerta se va a abrir sola desde hoy Las puertas se abren solas Solamente tiene que caminar Y cuando tú camines Verás lo que Dios es capaz de hacer El sensor del cielo ha identificado De que tú has pagado un precio De que tú has orado De que tú has ayunado Llegó la temporada de poder decir, ¿sabes qué? Si acabó mi cuarentena. Mira el que está a su lado y dígale, si acabó mi cuarentena. Elías, Elías estuvo orando 40 días en el Monte Oré. Estaba retirado solo. Porque dentro de la cuarentena, Dios te va a sacar la parte también. Los amigos te van a dejar solo Lo que decían estar contigo Te van a abandonar Pero eso es un proceso ¿Sabes por qué? Porque ahí cuando tú te sientes solo Ahí es donde Dios se acerca aún más contigo Y tú te acercas a Dios Ahí es donde Dios va a comenzar A hablarte de oída Va a comenzar a escuchar la voz de Dios vas a comenzar a sentir la mano de Dios La pisada del maestro yo tengo que hablar con gente de que los pararon para un propósito. Tú no estás de aquí por pura casualidad. Tú estás aquí porque Dios se antojó de ti. Habrá que quedar fuerte. En tu cuarentena, Dios te va a sacar la parte. Hay momentos de estar a solo. Hay momentos de meterse en la cueva Pero hay momentos también de salir de la cueva Tu temporada y tu momento ya pasó De salir de la cueva Ha llegado la temporada de decirme acabé ya Me cansé de la cuarentena Llegó mi temporada de ver cosas mayores. Iglesia que me escucha, llegó nuestra temporada de ver cosas mayores. ¿Cuánto da un grito de alabanza? Tu cuarentena. Me preguntaba y decía, ¿por qué a las mujeres la mandan a hacer cuarentena después de dar la luz? Ahora escuchen esto por favor. A las mujeres la mandan a que después que da la luz a que esté en cuarentena. Porque todos sus órganos están desalineados. La criatura que tenía por dentro tenía que hacer espacio para crecer. Y el doctor manda a las mujeres después de dar la luz. A una cuarentena para que todos sus órganos Regresen a su lugar Por lo tanto dentro de la cuarentena Todo lo que está desorganizado Dios lo organiza Ay, ay, ay. Todo lo que está en desorden Dios lo organiza Por eso es que dentro de la cuarentena en el proceso que tú estás atravesando, Dios te va a sacar gente de tu lado, jovencita, yo quiero que tú entiendas algo, muchas veces el que tú piensas que es, no es, ahí voy, ahí voy, soy pastor de jóvenes, tengo 500 jóvenes para la gloria de Dios, y yo sé de lo que te estoy hablando, Jovencita que me escucha, yo sé que él se ve muy bien y que él es un bombón y tú eres diabética. Jovencito que me escucha, yo sé que ella tiene mucha curva y tú estás sin freno, yo lo sé, pero te tengo que decir algo. Si no te lo digo yo, te lo va a decir Babboni allá afuera. Tenemos que comenzar a instruir a nuestra generación. Que y no nos lo instruya ni Karol La iglesia, la Biblia son los que levantamos nuestra generación. Tenemos que esperar. Dios te sacó gente de tu lado que no te convenía. Ese novio que te dejó Mira, te dejó por un propósito Él se el perdió Que Dios tenía La novia que te dejó Mira, déjala Olvídate de tu ex Hay gente que dentro de su cuarentena Sigue pensando en su ex Deja ya de estar pensando en tu ex ¿Sabe lo que significa ex? Ex significa Gracias por la experiencia Que tuve contigo cualquier cosa Dios te va a dar lo mejor Cuando tú esperas Dios te da lo mejor Amén sí. Si la va a aplaudir, aplaude lo más fuerte Vamos Yo no era cristiano Tenía como siete años Ocho, diez años por ahí y yo vi una muñequita en la televisor que se llamaba Pocahontas. Y yo profeticé sin ser cristiano. Yo dije, cuando yo me case, yo me voy a casar con ella. ¿Sabe qué? Dios me dio una prieta bella y preciosa. Está en Puerto Rico. Y nos dio dos hijas. Tengo una de cinco años Ay Dios mío Esa da para diez ¿Sabe cómo se llama? Yadar Yadar significa la gloria de Dios manifestada en belleza Hay cinco tipos de gloria donde Dios se manifiesta Kabot, Yadar Y una de ellas es Yadar La gloria de Dios manifestada en belleza Pero también tengo una de diez meses Yanai. Alguien diga conmigo Yanai. Yanai significa Dios responde Responderá y respondió Alguien diga conmigo fuerte Yanai En medio de tu cuarentena Yanai En medio de tu cuarentena En medio de tu cuarentena Dios te va a responder Y Dios me respondió Dios hizo porque en medio de, de tu cuarentena Dios te va a sorprender Elías se fue aparte A orar en el monte Oreo. Y allí Dios comenzó a trabajar con él Y la pregunta que yo tengo Jonás tuvo que durar 40 días Predicando en Nínive mm, 40 Pero Jonás se creía Crecido Joná dijo sabe qué? yo no voy para ni ni vená y sabe lo que hizo Dios Dios preparó un gran pez porque cuando tú te crees creído Él te baja la Biblia dice que el humilde Dios lo exalta altivo de lo mira de lejos por eso fue que Jonó preparó un gran pez Y le dijo, ¿sabes qué? Tú te crees creído Vente a la profundidad Ven para que tú veas de dónde yo te saqué Porque hay gente que después que Dios le da títulos Nombre, se crecen Esto no se trata de ser la última Coca-Cola Esto se trata de que brille Jesús Y en la cuarentena Dios te va a bajar el flow te va a decir no eres tú, esto no depende de ti, no depende de lo que tú hagas, pastor yo comencé con cinco jóvenes, cinco y un hombre se me acercó cuando el pastor me puso como pastor de jóvenes y me dijo mira ve lo que tú haces con esos cinco gatitos y yo le dije gloria a Dios que tú ves cinco gatitos cinco leones. Comenzamos a trabajar con los jóvenes Hicimos una movie night Invitamos amigos Esos cinco jóvenes trajeron casi 30 jóvenes En la movie night Les puse la pasión de Cristo Y ellos comenzaron a llorar Se reconciliaron ahí Dos meses después hicimos una fogata en la fogata llegaron casi 100 jóvenes Porque es saber pregar con los jóvenes Es saber trabajar con los jóvenes Si Dios no te ha mandado a trabajar con los jóvenes No trabajes con ellos porque lo vas a lastimar Ay se me zafó esa Y entonces no van a querer saber del evangelio Dios me dio el privilegio de trabajar con Mayri Alejandro entre a mi Facebook, entre a mi Instagram Allí está, trabajé con él Lo llevé, le enseñé lo que era la oración El monte Duramos tres semanas yendo al monte De 5 de la mañana a 5 de la tarde Porque yo siempre he aprendido Que la fundación de todo creyente La oración La zapata de todo creyente un creyente sin oración Es un blanco fácil Podemos cambiar el estilo Pero no principio Esta pantalla está bien linda Todo está bien lindo Podemos cambiar el estilo Porque siempre tengamos los principios La Biblia y yo le doy gracias a Dios Por esta iglesia Porque esta iglesia Yo sé que ora Yo sé que ayuna Yo sé que lee biblia Y yo quiero que la iglesia pueda entender algo Por más que quieran Atacar esta iglesia Esta iglesia va de gloria en gloria Dios me puso a trabajar con Omairi Alejandro Después de Omairi trabajé con farruco comencé a hablar con farruco y ya ustedes han visto lo que pasó se convirtió tengo a uno ahí que se llama brian mayer también estaba trabajando con él eso no lo sabe todo el mundo estos muchachitos necesitan de dios necesitan salir de su cuarentena y la Necesitamos saber cómo poder entrar estos jovencitos. Los otros días estaba hablando con un pastor y me dijo que para el mes que viene, si Dios permite, me va a presentar a Dari Yankee. Yo lo declaro para Cristo en el nombre de Jesús. No, ese aplauso está guachi guachi. Todo aquel que lo declara para Cristo, da ese aplauso. Jesús nunca te va a pedir que tú hagas algo que él nunca haya hecho. Él se metió 40 días en el desierto, en ayuno y oración. Nuestro gran amigo que habla lo hizo y vio los resultados. Y yo quiero que la iglesia pueda entender algo. Cuando tú ayunas y cuando tú oras, tú ves resultados. En tu casa se convierte en la familia En tu trabajo Te suben de posición Te aumentan En tu trabajo En de, de quitarte los sábados y los domingos Para que no venga a la iglesia El jefe comienza a ser ablandado a su corazón Como el corazón de Faraón Cuando tú ayudas y oras Algo tiene que ocurrir Se acabó la cuarentena Jesús Jesús dijo yo tengo que pasar por la cuarentena también Una puerta, un nuevo comienzo Pero ¿sabe qué? El águila Es una de las aves que más dura Sobre la faz de la tierra Puede durar hasta 80 y 90 años Pero en la edad 40 Tiene que decidir algo ¿Sabe lo que tiene que decidir? Transformarse Alguien diga conmigo Yo fui transformado bendito tres nada más alguien diga conmigo yo fui transformado Ay. déjame explicarle déjame explicarle porque todos conocemos la historia del águila nada más cuando se da contra la piedra el plumaje y esto va más allá lo primero que hace el águila en su transformación ¿sabe lo que es? dale al pico contra la piedra porque el pico al final tiene una colvatura Que va tomando colvatura hasta poder matarla el águila Y el águila tiene que decidir quitar su pico ¿Sabe qué? Con lo primero que Dios trabaja con el creyente Es con su pico Se acabó el mensaje aquí Se acabó el mensaje Dios tiene que trabajar con nuestro pico primero Con nuestra lengua Pablo lo dice de esta manera El hombre que está dispuesto a refrenar su lengua Es capaz de dominar todo su cuerpo Si tú dominas tu lengua Tú dominas todo tu cuerpo Lo que no lo entiendas, No es bochinche Lo que tú no entiendas Lo que el pastor está haciendo los líderes no comience a hablar Porque te puede dar lepra Como la hermana de Moisés Ahí se me zafó Dentro de la cuarentena Dios está afilando tu pico Y sabe lo segundo que le pasa al águila Lo segundo Es que el águila tiene que Agarrar sus garras Y darle contra la piedra También El águila se hace un pedicure y le da contra la piedra, y le da contra la piedra, ¿sabe por qué? Porque si el águila no le da a las garras contra la piedra, no puede agarrar bien sus presas para comer. Todo el mundo por favor mire su mano, todo el mundo, mire su mano, todo el mundo aquí. Tranquilo no le voy a leer la mano, todo el mundo mire su mano, mire su mano, todo el mundo. Porque veo gente que no se está mirando la mano. Todo el mundo mire su mano Y háblale a su mano Dile mano Prepárate Porque el año que viene Donde quieras que te ponga Va a prosperar en el nombre de Jesús Va a prosperar en el nombre de Jesús Va a prosperar en el nombre de Jesús Va a prosperar en el nombre de Jesús A José lo sacan de la cárcel y lo ponen al lado Porque vieron que todo lo que José tocaba Se multiplicaba Iglesia que me escucha Ustedes tienen el poder en sus manos Tenemos el poder en nuestras manos Hay gente haciendo rico a otros Cuando pueden ser ellos ricos Monte su propio negocio Comience a expandir territorio Dios te ha llamado como José Que todo lo que tú toques Se multiplique Mañana cuando ustedes vean a su jefe Le van a decir yo quiero aumento Aumento Porque este negocio está de pie Es gracias por todo lo que yo toco A ti no te ha pasado brother Tú entras a un restaurante Y está vacío Está vacío Tú entras Sientas Y a los 10 minutos Como que se llena el restaurante Y te echa un guille Y un flow Tú dices mira Desde que yo llegué se llenó el restaurante desde que yo llené, desde que yo llegué. No es porque tú llegaste, es porque la gracia y el favor de Dios está sobre ti. La gracia y el favor de Dios está sobre ti. Esto no se trata de mí. Washington yo estuve predicando en una Iglesia de casi tres mil personas para la Gloria de Dios y allí en Washington Dios Comenzó a hacer milagros y llegó una Persona una hermanita y me agarró la mano Y me besó la mano y yo le dije no qué tú Haces y le dije no soy yo es el que me Usa a mí esto no se trata de nosotros se Trata del que nos envió a nosotros Que salir de esa cuarentena La cuarentena Es una temporada De aprendizaje Dios te está enseñando algo En esta temporada Te está transformando como el águila Pero lo más que me llama la atención Es que Goliat está gritando por 40 días Y 40 noches Alguien diga conmigo Goliat Ay bendito ya ustedes se quieren ir, nos vamos Diga conmigo Goliat Cállate la boca A los Goliat Tú le tienes que callar la boca Los Goliat son bocones Gritan mucho hasta que una Davisita y un Davisito llega Cuando un Davisito Y una Davisita llega Los Goliat se calla la boca Goliat estaba gritando por 40 días y 40 Noches hasta que llegó David David le cayó la boca David dijo hasta Hoy Hasta cuándo vas a dejar que ese gigante Grite en tu casa Hasta cuándo vas a dejar que ese gigante Siga haciendo el con tus hasta cuándo vas a dejar que ese gigante siga haciendo el cante con tus padres El alcohólico o la alcohólica Ya tú no lo veas de esa manera Verlo transformado bajo la gloria de Dios Comienza a decirle al gigante Cállate la boca Mi papá no es alcohólico Mi mamá no es drogadista Yo estoy viendo a un pastor, una pastora Al que que la aplauda fuerte Se acabó la cuarentena ya Párate, párate firme En tu casa Y manda a callar Al gigante ¿Cuánto vieron? ¿Cuánto vieron la película Cuarto de Guerra? Cuarto de Guerra ¿Cuánto lo vieron? Levántame la mano Y los demás que son ángeles Cuarto de Guerra Esta mujer yo creo que era latina la que hizo esta película, yo creo que era latina. Porque en una parte esta mujer, en cuarto de guerra, ella sale para afuera y comienza a pelear con el aire. Cierra la puerta y comienza a decirle: oídme bien Satanás. Y comenzó a hacer así. Las mujeres latinas hacen así. Pero ¿sabe qué? Esta mujer hizo algo que me llamó la atención Esta mujer gritó Y proclamó su familia para Cristo Eso es lo que tenemos que hacer Tenemos que armarnos de fe Tenemos que armarnos de valentía Y enfrentar al golear que está gritando Por 40 años, 40 días, 30 días Lo que sea, enfrentalo de la boca David nunca llamó Goliat por su nombre you know why Goliat en hebreo significa el que desentierra tu pasado Si David mencionaba a Goliat por su nombre, estaba desenterrando su pasado. Yo vengo a hablar con gente en este lugar que ya su pasado quedó atrás. Y ellos dicen, de modo que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas. Tenemos que dar frutos. ¿Sabe? Tu cara no demuestra el nivel de unción que tú cargas Jesús no dijo por tu cara te reconocerán Jesús dijo por tus Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia A mí me recibieron con alegría Yo entré por la puerta Suave ahí el piano suave Y lo primero que hicieron fue Iglesia ¿Cómo vamos a predicarle del amor de Cristo A las personas que están allá afuera enojados? Tu cara no te define, es tu fruto Yo he ido a lugares que me reciben Lo lindo es poder recibir a una persona Dios te bendiga ¿Cómo Mira, te sonreíste y todo <ríe> Hermano aprendamos a evangelizar Y a llevar la palabra Necesitamos entender que los goliás Tú los matas con los frutos Los Golias tú le dices ya Se te acabó tu tiempo hasta hoy Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo Hay una importancia en ese número 40 Los que han estudiado la Biblia Yo tengo una pregunta ¿Cuántos años duró David su reinado? ¿Alguien me puede contestar? 40, ¿quién dijo 40? ¿Quién dijo 40? ¿Quién dijo 40? ¿Usted dijo 40 porque estoy predicando de 40? 40 ¿Estás segura que es 40? ¿Segura? Más o menos, ok ¿Quién dice otro número? ¿Cuánto años duró David en su reinado? ¿Sabe qué? Amiga Estaba probando tu fe Es 40 Pero escúchame Por cada día Que grite Goliat Son los años que vamos a estar en nuestro reinado Gracias por entenderme, déjame repetirlo otra vez. Por cada día que grite Golias son los años que vamos a estar en nuestro reinado. Alguien que diga conmigo que grite los golias. Dile que grite los golias. Porque esos son los días que vamos a estar en nuestro reinado. Llegará el momento dado donde vamos a callarle la boca a los Golías. Voy a cerrar con esto. Mira En una ocasión yo estaba en JetBlue Anuncio pagado Porque me pagan tres pasajes gratis al año Estoy en JetBlue montado En la última fila de atrás Sentado en la ventana Usted sabe que cuando un latino Tiene una ventana es bien difícil Sacarlo de esa ventana Y de repente llegó una morena no tengo problema con la morena porque mi esposa es morena. Pero llegó esta morena y me dijo, you are in my seat. Mm -hmm. Hermano, sonría que Cristo lo ama. Y yo me quedé mirándola y me le sonreí. Pero algo dentro de mí me decía, acuérdate, estás en cuarentena, estás en cuarentena. Y yo me reí y la mujer me dijo I'm telling you, you little white boy You are in my seat mm -hmm. Hermano, yo no me enojé porque ella me dijo White boy, porque soy white boy Donde me enojé fue cuando ella dijo You little white boy Yo no soy little, I'm big de repente llega la zafata. Cuando llega la zafata, le pregunta a ella, What is the problem? Y ella le contesta that this little white boy is in my seat. De repente la zafata me dice, tú tienes pertenencia, you have belongs. Y yo le contesté en inglés, yes, my belongs is in top of here. La zafata dijo, pues sarte y deja se Siente, ella se. Yo me salí y ella se sentó y me dijo: mm -hmm. La zafata me dijo: Mira, perdona por este malentendido, acompáñame para first class. No aplaudas todavía. No, no, no. Yo agarré mi maleta, miré la morena y le hice: ja, ja, ja. Porque Dios te promueve de lo último a lo primero. Dios te promueve de lo último a lo primero. Póngase de pie conmigo, por favor. Tú no tienes que pelear. Tú no tienes que pelear. Dentro de la cuarentena Dios va a pelear por ti. Todo el mundo agarre su biblia. Salmo 1. Todo el mundo agarra su Biblia. Salmo 1. Tú no tienes que pelear. Todo el mundo. Salmo 1. Cuando lo tenga, digan amén. Lo tenemos. El Salmo 1 te enfrenta y te dice, ¿sabes qué? tú tienes que saber cuándo dar fruto. Y el Salmo dice, "Veraventurado el varón que no anduvo el consejo de malo." Ni tuvo el camino de pecadores, ni en silla de escanecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, que su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no ha sido malo, que son como el tabo que arrebata el viento, por tanto, no se levantará lo malo en el juicio, ni en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de lo justo Más la senda de lo malo sí, sí, sí. Yo vengo a hablar con gente en este lugar Que ha pasado su cuarentena Y decimos sabes qué? Se te acabó tu tiempo Goliat Namashata, namakia Y así Y así hasta hoy llegó ese tiempo Hasta hoy es mi cuarentena Yo quiero ver aquí al frente Yo voy a dar tres segundos Para que alguien salga de su asiento Y que diga sabes que yo necesito la oración Hasta hoy llegó mi cuarentena Tres segundos voy a dar Y con mucho respeto no oro por nadie afuera Ahora es el momento Tres segundos, tres segundos Uno habrá alguien que corra al altar Y que diga yo necesito la oración Predicador yo necesito que Dios siga obrando sobre mí El tú pasar al frente no quiere decir que estás en pecado En tú pasar al frente lo que quiere decir es Necesito fortaleza, necesito que Dios siga obrando sobre mí Si yo tengo que pasar al frente todos los días Todos los días yo paso porque somos seres humanos Y necesitamos fuerza del cielo todos los días Tres segundos voy a dar uno Habrá alguien que corre al altar Habrá alguien que diga yo necesito la oración Ese mensaje fue para mí Yo creo que los que están aquí de tres pasos al frente Tres pasos, los que están al frente, tres pasos Una, dos, tres, vamos acérquense, acérquense Acérquense Tres segundos voy a dar Aquí hay gente que tiene que correr hoy al altar Hay jóvenes que tienen que correr hoy al altar Necesita soltar su cuarentena Tú quieres ver un milagro en tu casa con tu hijo Corre al altar Corre al altar Dos y medio, voy a cerrar, dos y medio. Vamos. Para Va acá al frente. Para que crezcas. Vente. Vente. Gracias a esos valientes que siguen pasando. Venga. Dirígemelo por acá. Dirígemelo por acá. Dirígemelo por acá. Ay, ay. Yes. Yes. Yo quiero que la iglesia cierre sus ojos. Por favor, cierre sus ojos, la iglesia y como dice cada día más como tú Dice Todo lo que Vamos Mi corazón Aquí hay gente Que tiene que seguir pasando Dos y medio Voy a cerrar con esto Tú tienes que salir de tu cuarentena. Es hoy, es hoy. Nanza Bashea. Y Ababa Sakama. Si sí, eres ojo, si sí ahí Papá te está llamando Papá te está llamando Suavecito ahí, suave Suavecito ahí, suave En la iglesia de Luisiano Hoy se convirtieron como 10 personas ¿Verdad? Más o menos Como 10 personas En este lugar No hay nada imposible para Dios Declaramos amigos a la cruz Atamos a los amigos a la cruz En el nombre de Jesús Come over here bro Come over here bro God bless you man cristo como su único y eterno salvador alguien que lo aplauda fuerte Tradúceme. habrá alguien más como él habrá alguien más como él valiente que diga yo necesito a cristo necesito reconciliarme con cristo iglesia me ayuda si habrá alguien más que quiera reconciliarse con Cristo Levántame sus dos manos arriba al cielo, sus dos manos Habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su único y eterno salvador Habrá alguien valiente como este joven y que diga yo necesito a Cristo La iglesia me ayuda extendiéndole la invitación a los amigos Habrá alguien más que diga yo necesito a Cristo rota fuerte a este joven, fuerte, dale un abrazo ahí, dale un abrazo. Levanta tu mano arriba, levántala, las dos, las dos, se acabó ya, se acabó tu cuarentena ya. Alguien atrás de ella, padre tócala, tócala Yo no soy de los evangelistas que me gusta empujar, yo dejo que el Espíritu Santo toque, Y toque, que toque el Espíritu Santo ¿Qué le digo?